sabe quién es Nicky Ma dile oh, oh, oh, oh. Hey, yeah, hey. ¿Cómo? ¿Cómo? sé que te mueres por las ganas de estar a mi lado que quisieras estar aquí te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote y olvidarte de mí Estarás algún día? Todavía existen mis recuerdos en tu anatomía Yo sé que aún sigue estando que hay fotografía De la noche que te conocí, que te besé, que te hice mía Yo recuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos locos bajo la luna Eras mi gata montona y yo tu lobo Hicimos el amor en el espacio y la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes Esa noche de pasión no podrá borrar jamás Sé que me extraes amor, sé que me vas a llamar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 Si sabes que soy parte de ti Tú me enamoraste, yo te enamoré No sé cuál de los dos fue, pero estoy seguro Que en tu corazón hay uno, y ese soy yo Igual que lo eres para mí desde ese día que llegaste al mundo Yo Recuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos locos bajo la luna Era mi gata montuna, yo tu lobo Hicimos el amor en el pase de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme esa noche de pasión no podrá borrar jamás Sé que me extrañas amor, sé que más se no más. extrañas Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes esta noche de pasión no podrá borrar jamás Sé que me extrañas amor, sé que más hay más. Vuelve baby